Sin duda, una de las opciones más interesantes que nos permite el uso de componentes es la posibilidad de utilizar componentes de terceros. Así que vamos a dedicar este vídeo justamente a eso, a ver cómo podemos instalar y utilizar componentes externos en nuestra página. Y como objetivo me he propuesto incorporar un componente que facilite el trabajo con la tecnología de la hand drop, con el arrastrar y soltar. El propio estándar HTML5 ya la soporta, así que básicamente lo que realizará el componente será facilitar su uso. Así que lo primero que hay que hacer ya localizar el componente por internet. Y la verdad es que es bastante sencillo. Una simple búsqueda ya nos va a facilitar un montón de recursos disponibles. Y en este caso yo he acabado en una página que es la que tenéis en pantalla que se llama view.examples.com En esta página podéis encontrar una colección muy grande de componentes clasificados por diferentes tipos. Obviamente yo me he centrado en el tipo drag que son los tipos de componente que van a solucionar mi problema. Y solamente en esta página, solamente en esta colección, ya encontramos 24 componentes diferentes. Cada uno de ellos tiene su particularidad. Unos son más sencillos, otros son más complicados. Unos son de carácter más genérico, otros están más enfocados, por ejemplo, a listas. La cuestión es que al final lo que hay que hacer es investigar sobre cada uno de ellos y hacer una buena elección. Hay que probar, ver qué capacidades tiene, qué opciones cuál es su curva de aprendizaje, comprobar realmente bien que se adecua a nuestras necesidades, etc. En mi caso he elegido uno que está por aquí abajo. Aquí lo tenemos, este de aquí, que se llama View Drag Drop. Este componente es un componente bastante genérico, posiblemente por eso me haya gustado, ya que permite adecuarse casi cualquier contexto de una manera bastante sencilla. Sí que es verdad que posiblemente para casos más concretos se quedaría un poquito corto, pero para este ejemplo es más que suficiente. Además, es muy interesante porque proporciona pequeños ejemplos que pueden verse en funcionamiento como también en la página web de GitHub con todo su código. Además, en la página web nos explica perfectamente cuál es el proceso de instalación y de configuración. Así como nos detalla todas las funciones y propiedades de su API. Para poder aplicarlo, me he creado un pequeño proyecto que, en este caso, lo he inicializado con ViewCli versión 3. En esta versión, la infraestructura del proyecto se crea con el comando View, con la opción Create y el nombre del proyecto. Una vez creada esa infraestructura, lo único que hay que hacer es entrar dentro de la carpeta y, posteriormente, ejecutar el proceso de compilación, en este caso, con npm run serve. Este comando tiene dos tareas. La primera es vigilar las modificaciones de código dentro de la carpeta del proyecto y, en caso de que las haya, compilarlas. Y, por otra parte, arrancar un pequeño servidor en localhost, en el puerto 8080, que es el que nos va a permitir ver la página. Vamos, pues, a ejecutarlo. Y ya lo tenemos todo preparado para trabajar. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues la idea es bastante sencilla. Simplemente dividiremos la página en dos áreas diferenciadas, a la izquierda dibujaremos cuatro rectángulos de colores que van a ser los elementos que vamos a poder arrastrar. Mientras que a la derecha crearemos un área dividida en cuatro bloques que será el área de soltar, el área de drop. Obviamente lo que buscamos es poder arrastrar los elementos de la izquierda hacia las áreas de la derecha. Y para hacerlo ya me he estructurado la página con componentes de view. En pantalla tenéis el HTML que como podéis observar únicamente se compone de dos etiquetas, dos componentes que van a ser el área de drag y el área de drop. Esos componentes están registrados en el fichero main y están definidos, están codificados en la carpeta components en los ficheros drag area component y drop area component. Ambos componentes son muy sencillos. El primero que tenemos en pantalla, el área de drag, simplemente se compone de cuatro divs que están asociados a la clase box y a una clase que define su color de fondo. El script únicamente define su nombre y en el CSS se definen las cuatro clases que definen los colores de cada uno de los dips. Por su parte, el área de drop se compone de un único dip que en su interior tiene cuatro dips diferenciados. El posicionamiento de ellos se realiza vía CSS Grid y además a cada uno de ellos se le ha asociado la clase drop. Una clase que básicamente lo que hace es ponerle un color de fondo y definir un display flex display que nos va a venir bien para poder posicionar los elementos que vayamos dejando dentro de cada uno de esos cuadrados. Bien, por su parte, el script tampoco tiene nada, simplemente el nombre del componente. Como último detalle, antes de empezar a trabajar, en el fichero index hemos asociado un CSS, un CSS genérico, que hemos definido en la carpeta public, aquí lo tenemos, que básicamente lo que hace es un pequeño reset, colocar un color de fondo, el color este gris que tenéis, también un color para el texto, y por último define la clase box, que simplemente es un cuadrado de 80 por 80 con un margen de 30. Esta información se ha asignado en este fichero y no en los ficheros de los componentes, ya que va a ser información que va a ser utilizada por toda la página, no únicamente por los componentes. Bien, pues dicho eso, empecemos a trabajar. Y lo primero que habrá que hacer será instalar nuestro componente. Y para eso nos vamos a ir a la documentación del componente donde se nos va a explicar cuál es el proceso de instalación. Como vemos, simplemente hay que copiar esta línea, e irnos a nuestro proyecto y ejecutarla. Ya acabo de la instalación, vuelvo a arrancar el servidor. Así que ahora sí, vamos a empezar a añadirlo, incorporarlo ya a nuestro código. Y vamos a empezar modificando nuestros divs que están en la zona de arrastre para que efectivamente se puedan arrastrar. Obviamente lo que habrá que hacer será importar el componente y en este caso la documentación nos da dos opciones. O importarlos por separado, un componente para hacer el arrastrar y otro componente para el soltar, o importarlo todo en uno. En nuestro caso, y tal y como he esquematizado la página, voy a optar por la opción de trabajar con los componentes por separado aunque posiblemente en otros casos sea más interesante la otra opción. Hay que tener en cuenta que yo he separado dos componentes diferentes, así que en caso de que quiera comunicar ambos componentes, voy a tener que montar la infraestructura de eventos para que esa información vaya de uno a otro. Posiblemente para simplificar el código sea más interesante en ciertas ocasiones que tanto la zona de drag como la zona de drop se encuentren dentro del mismo componente. De manera que ahí puede ser interesante optar por la opción de la importación común pero como digo, en mi caso he optado por la importación por separado, así que me voy a, ir a la zona de drag y directamente voy a copiar esta línea en la zona del script. Aunque en este caso, como solamente voy a utilizar el componente de drag, borro el componente de drop. Ya lo he importado, así que lo que me queda es añadirlo en la opción de componentes. Bien, vamos a irnos al, a la página y antes de seguir avanzando vamos a comprobar que efectivamente estos elementos dip que tengo aquí no puedo arrastrarlos. Bien, ¿por qué lo digo? Pues porque ahora mismo ya lo único que nos queda es cambiar estos divs a que sean componentes drag. Por defecto, un componente drag es un dip, se puede cambiar según la documentación, pero en principio trabajamos con divs, así que no va a haber ningún problema en simplemente cambiar el dip por drag. Vamos a grabarlo y vamos a probar. Arrastramos y vemos que efectivamente, ahora sí, todos los dips se pueden arrastrar. Ya tenemos el draft, vayamos al drop. Y en este caso lo que vamos a hacer es preparar nuestro primer rectángulo, este de aquí, para que sea capaz de recibir los elementos que arrastramos. Por supuesto, de manera similar antes, venimos a la documentación, copiamos la línea de la importación, solo que en este caso, únicamente con el componente drop. Vamos al script. E incluimos el componente en el módulo. Bueno, por lo siguiente ya es utilizar la etiqueta, así que cambiamos esta primera etiqueta, este div, por drop. Lo grabamos, venimos aquí, y aunque arrastremos, vemos que aún no pasa nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que decirle al drop qué hacer cuando recibe el un elemento. Ahora mismo el drop... Está preparado, sí, él recibirá algo, pero no sabe qué hacer con ese algo. De hecho, para ser exactos, ni siquiera sabe qué recibe. Porque si arrastramos el elemento, lo dejamos encima del área, pero ¿qué estamos arrastrando? Es necesario que cuando hacemos ese arrastre, pasemos cierto contenido, cierta información, que sea la que llegará al área de drop. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues muy sencillo. Vamos al área de drag y directamente en cada uno de los componentes drag configuramos una propiedad. Propiedad que es la que va a contener la información que va a ser transferida. Esa propiedad es transfer TransferData. En este caso, por ejemplo, lo voy a pasar a letra A. Vamos a grabar. Ya tenemos la información que pasamos. Ahora sí, podemos irnos al área de drop y ver qué hacemos con esa información. Y lo primero que hay que hacer es decidir cuándo hacerlo. Como se puede ver en la documentación, existen un montón de propiedades, pero también un montón de eventos. Eventos que van a saltar, entre otros momentos, cuando comencemos la acción de arrastrar, cuando entremos en el área de drop, y, como no, cuando soltemos. Ese evento lo tenemos aquí abajo, y es el evento drop. Así que, directamente, vamos a definir una función que será la que gestionará lo que ocurra cuando se produzca la acción de soltar encima de nuestra área. Vamos a crearos el método. Y vamos ya a empezar a codificar. Lo que tendrá que hacer esta función es recibir el dato e incorporar ese nuevo elemento dentro de nuestra área. Pero esto es programación reactiva, así que lo que tenemos que hacer es Cambiar el enfoque, ya que es programación orientada a flujo de datos, lo que convendría sería crear una variable, variable que fuera modificándose en función del número de elementos que vayamos arrastrando. Esa variable, obviamente, sería un array, y lo que tendría que hacer esta función es ir incorporando elementos a ese array. Posteriormente, luego, en el template, lo único que haremos será recorrer ese array para que renderice tantos elementos como ítems tengamos en ese array. Vamos a ponernos a ello, pero nos queda un detalle, que es recibir esa información. Para eso, volvemos a vez la documentación y vemos que se nos indica que todos los eventos son lanzados con dos argumentos, data y el evento. Así que perfectamente, aquí podemos incluir ambos dos argumentos, por ejemplo, data y event. El primero nos proporcionará información del dado transferido, mientras que el segundo es información relativa al evento. Bueno, pues a codificar, vamos a crearnos la breve reactiva. Y vamos a ir añadiendo ítems según vayan llegando. Vamos a modificar la plantilla para incluir la directiva for. Directiva a la que hay que añadirle una key. En este caso no tenemos una key clara para poder asignar, así que en la función onDrop vamos a hacer un pequeño truco que va a ser crear directamente ítems que por una parte tengan el dato pero que por otra asignen un identificador que simplemente puede ser un contador en función de la longitud del vector. Ahora sí, tenemos una aquí que va a ser el id así que Aquí ya podemos asignar la key. Grabamos y vamos a probar. Arrastramos y aquí lo tenemos. Para hacerlo un poco mejor, vamos aquí a poner simplemente el data. Vamos a probar. Y vemos que ahora sí funciona un poco como lo que esperábamos. Bien, ya hemos conseguido lo que buscábamos. Hemos conseguido arrastrar cierta información. Pero posiblemente lo que estéis todos pensando es que, muy bonito, pero lo que yo quiero es que arrastre un cuadrado rojo. Así que vamos a ver cómo podríamos hacerlo. El problema que nos encontramos es que TransferData permite transferir o un literal, como lo que acabamos de hacer, la letra A, o una variable. Podríamos hacer que esa variable contuviese código HTML que posteriormente podría ser renderizado en el área de drop mediante una directiva raw HTML pero el problema sería obtener ese HTML desde la zona de arrastre, y más teniendo en cuenta que está configurado con clases que están definidas dentro del componente. Siendo así, posiblemente la mejor idea sería la de crear en la zona de drag variables que definían las clases que define nuestro elemento y que fueran esas variables las que fueran transferidas a la zona de drop. La zona de drop recibiría esa variable y ya la asignaría automáticamente a un div, es decir, únicamente transferiríamos la información necesaria para que ese div pudiera ser configurado adecuadamente. Vamos a hacerlo a ver cómo queda. Vamos a darle drag. Vamos a comentar esta línea. Y vamos a crearnos un bloque de datos. Donde vamos a definir dos variables, podemos definir las cuatro, pero vamos a quedarnos solamente con dos que configuren lo que es la caja roja y la caja azul. Bien, y simplemente vamos a transferirlas. De esta manera transferimos los datos y solo nos queda irnos a la área de drop. Y en este caso vamos a configurar el área 2. De manera similar a como tenemos aquí arriba, haremos un, el bucle. Solo que en este caso, con respecto a otra variable, que vamos a llamar latinos2, procesaremos con otra función que para no complicarnos le llamaremos handleDrop2 y donde en este caso en vez de data llamamos al campo color donde asignaremos el campo color del dato transferido. Simplemente cambiamos aquí doses y vamos otra vez al template para aquí poner un 2, ya quitamos en este caso la información de la variable reactiva, ya que únicamente vamos a dibujar el div, añadimos el manejador y asociamos la clase. Esta clase no hay ningún problema en asociarla, ya que como recordáis, la definimos en el CSS global en un CSS al que toda la aplicación va a tener acceso. Así que, en un principio, hasta aquí no habría ningún problema. ¿Qué nos falta? Nos falta asignar el color. Información que tenemos en d.color. Así que recordando cómo se utilizaban los estilos en Vue, simplemente enlazamos la propiedad class. En su interior lo que tenía era el nombre de una clase y una condición que en caso de cumplirse hacía que la clase se aplicase. Así que en nuestro caso, la clase blue se aplicará si el color es igual a blue, mientras que la clase red hará lo mismo, pero si el color es rojo. Bueno, pues grabemos y ya por último solo nos quedaría que este componente pudiera acceder a la clase blue y a la clase red. Una primera opción sería copiar el contenido desde el componente drag al componente drop, pero parece claro que la mejor solución pasaría por llevarnos estos estilos desde aquí hasta aquí. Es decir al CSS genérico. Vamos a grabar. Y vamos a probar. Arrastramos el elemento rojo y aquí lo tenemos. Arrastramos el azul y también aparece a la derecha. Como veis, esta solución es funcional pero no es del todo buena. Es una solución un poco forzada y además hemos tenido que sacar a un elemento común los estilos. Además sigue siendo una solución limitada, ya que probablemente lo interesante ahora sería hacer que estos elementos que acabamos de desplazar también se pudieran arrastrar, cosa que como podéis observar no ocurre. ¿Cuál sería entonces una mejor solución? Que nuestro elemento arrastrable fuera también un componente.